sin tener en el eh, si, si me caigo un la y e ir superando los retos día a día a pesar teniendo en cuenta mis limitaciones. públicos. mí la vida independiente es, es poder realizar mmm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 me gustaría tener una vida independiente. Me gustaría tener una vida independiente porque, porque haría mucho, haría muchos más viajes, muchas más cosas, salidas, controlaría mis cosas, mis horarios a la hora de entrar, salir. Y sí, sí me gustaría. Siempre y cuando viviré el apoyo necesario. Obviamente sí, sí que me gustaría tener una vida independiente, porque así podría decidir mi vida, literalmente. ¿Qué? Y también eh, en el ámbito de los médicos, eh, que la consulta médica estén adaptadas y ya cuando me toqué hacer una radiografía no me pude ir a hacer una radiografía no sola porque las máquinas de la radiografía incluso la consulta, no serie adaptada, al igual que los supermercados tampoco están adaptadas. Porque la gente diría, si yo quiero coger un producto, lo hago... A yo que necesito, pues, en aquellas cosas que yo no puedo hacer... Como por ejemplo... Eh, para cosas tan básicas como... Vivendes, voy acostarme, a comer, voy vale. cosas tan básicas como dice. Efectivamente. De... Efectivamente, Juan. Con esa ayuda, tú podrías tener una vida independiente con ese tipo de apoyo. Y para José. ¿Qué apoyos necesitas para llevar una vida independiente? Para llevar una vida independiente, los apoyos que necesito son casa, transporte y una economía suficiente. Muy bien, porque con una economía suficiente, ¿qué harías? ¿Pagar a, por ejemplo, un asistente personal que te ayude a realizar lo que Juan nos ha estado diciendo? Perfecto. Los apoyos que yo necesito para mi vida independiente sería, lo primero, un, un asistente personal o más personas para que me puedan ayudar en mi día a día, para mejorar mi calidad de vida. Y luego, para... para un poco más allá, sería que... Eh, todo estuviera, donde yo vivo, todo estuviera totalmente adaptado. Para tener una vida independiente, necesito los siguientes apoyos. Eh, una, un, un asistente personal, un baño adaptado y eh, para ciertos momentos del día, eh, para hacer las referencias cualquier referencia, una, una grúa.